Thank you. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo programa, nuevo viejo programa, llamado Catando Juegos. Soy Snow y todavía estamos probando configuraciones. <ríe> Teníamos casi listo, pero surgieron varias eventualidades, entre ellos que tuvimos que cambiar la ubicación de nuestra instalación. Y además de eso, tuvimos que jugar con las configuraciones del de la OBS. En este caso estamos con Streamlabs. A mi lado se encuentra Funny Chan, que le estará hablando mientras yo corrijo algunos detallitos del streaming. ¿Cómo está Funny? Muy bien, Snow. Vine corriendo desde el fondo del estudio. Cinco minutos después. Cuéntame, Snow, ¿qué avance has podido hacer mientras tú, tú, yo sí. hablo y hablo? Sí, tuve que ahí aplicar algunas correcciones. En teoría, este va a ser nuestro layout. Eh, Igual estamos aplicando a algunas correcciones y demás, pero estamos tratando de renovar nuestra imagen aprovechando Si sí. nos comparan con las primeras transmisiones de videojuego era una imagen estática, de un color plano, bien fome Sí, Oye, cuéntanos cómo se escucha el juego, porque aquí igual lo tenemos un poquito bajo para que no interrumpa la transmisión Ahí nos cuenta este río cómo, cómo se ve Uy eh, sí, y aprovecha, si no también que él es más chileno que los purotos ¡Eso! Sí. <risa> en todo caso, la idea de este tipos de transmisiones es jugar un poquito el, el juego. Debido a que nosotros lo vamos a, a utilizar para material para la las reseñas. Sí. Y en este caso, cortesía de Xbox Chile. Nos conseguimos Battletoads. Y estamos realizando el streaming en, en un equipo que también <risa> estaremos realizando reseña El cual es el nuevo Asus el público gamers o rock, eh, Zephyrus G14, que es el que tiene eh, la iluminación por detrás, que puede cargar, claro, tiene como sí. unos LEDs especiales, el cual tú puedes cargar eh, imágenes, GIF. GIFs puedes hacer tanto los que tiene por defecto el ASUS Rock, como también cargar los propios. Sí. Y si no se ve muy bien, también puedes configurarlo un poquito el tema de la opacidad y otros detallitos para que se vea en detalle esa animación que tanto nos gusta. Sí, comparado con nuestros equipos, en el cual tenemos guardados eh, eh, y lo cual lo utilizamos para trabajar, este es un maquinón. Y aparte que es del año, nuestros equipos tienen por lo menos 5 años de antigüedad. Así sí, que... el mío que es más reciente tiene un poquito menos, tiene como 2 años, pero aún, así, sí, <risa> pero aún así no se compara con este tipo de máquinas, el cual están en el mercado y da mil patadas a todo lo que nosotros conocemos. De hecho, por lo menos estamos súper chochos y podemos aplicar una configuración mejor en temas de transmisión, así que ahí después cuando volvamos a la dura realidad... <risa> Esperamos tener una configuración igual entretenida, pero que no, no empiece a laquearse bien cefeito sí, total. La idea es tener una buena experiencia tanto en la transmisión como jugar. Sí, y lo que nos dijeron, y lo cual estamos probando por lo mismo, es que con el mismo equipo con el cual nosotros estamos jugando, podemos realizar transmisiones sin problemas, y salvo por la velocidad de BTR nos damos cuenta que sí, cumple con esa premisa. Nos interesa bastante tener este tipo de equipo no solamente como referencia, sino que además poderlo utilizar justamente en este periodo que tenemos para reseña para justamente disfrutar de algunos títulos que tenemos en cartera, porque no han llegado varios títulos actualmente para realizar reseñas sí, Independiente que en no ellos podía hacer un streaming de los videojuegos que hemos estado reseñando en lo que fue 2019 y ahora 2020 hicieron una vuelta por el portal de Pago.cl hemos hecho igual bastante reseñas o sea, esto de la pandemia nos ha hecho estar más proactivos de lo que esperábamos y estamos como igual felices en ese sentido oye, sí puedes eh, recuperar el ritmo sí eh, igual antes de iniciar hablando de todo lo que tuvimos que hablar eh, deseamos justamente mostrar nuestro apoyo en este tiempo de pandemia el cual nosotros sabemos y nosotros también hemos vivido eh, lo complicado que ha sido adaptarse a, a este tipo de eventualidades y sabemos que para muchos ha sido difícil la situación, así que ahí nuestro, damos nuestro apoyo y también estaremos intentando levantar algunas iniciativas. Además de eso, eh, con el proyecto de la radio... Nosotros también eh, decidimos ponerle un, un freno en el sentido de que eh, no podíamos estar eh, llamando a la gente a, a, a compartir sus experiencias a, estando en, en la radio porque iba a ser bastante inconsecuente cuando partió este, toda esta situación en marzo, de justamente que tuvieran que estar saliendo y tratar de contagiarse. En vez de eso decidimos, que deci eh, ¿saben qué chiquillos? Eh, damos nuestro... Nuestra pausa Mientras tratamos de sobrevivir Entre toda esta situación Por si no lo saben eh, Pago.cl también tiene una radio online Como bien decía Patricio Se llama Radio Paua ¡Ay! ¡Qué creativo! ¡Wow! Ay, ¡Sí! Eh, son proyectos juntos Pero a la vez separados Entonces eh, Lo que no trataba de explicar es, no, es que cada programa Se asiste a una radio O sea, se asiste a un estudio de radio Con todos los equipos necesarios Pero no podíamos exponer A los mismos chiquillos Que hacían sus programas A ir A la radio Igual hace sus programas, pero qué bichos te puedes pegar durante ida y vuelta y una de esas... No queríamos que nadie, pero nadie se pudiese enfermar, ni quienes trabajaban ahí a diario, ni tampoco eh, los mismos programas e invitados. Así que por lo mismo se hizo esa pausa y aprovechamos de hacer podcast en otro formato, así que también vamos a estar hablando de eso más adelante. Sí, porque, aparte de la radio, nosotros vamos a realizar eh, algunos podcasts, tanto de la radio, en el cual tenemos nuestro programa en Paua, en el cual pueden escuchar a través de Spotify, pero además de eso estaremos subiendo algunos podcasts exclusivos de Paua.cl. Estaremos, estaremos subiendo algunos Olviendo. programitas que tenemos en la radio, volveremos en formato podcast por ahora y estaremos ahí compartiendo en, eh, con ustedes tanto los capítulos que nosotros teníamos de estos programas como también los que estaremos subiendo, no semana a semana, pero periódicamente. Sé que hemos bombardeado de información en estos momentos, pero tranquilos que estamos informando se va a ver reflejado en el canal de youtube con los programas que teníamos en la radio con cosas nuevas que estamos trabajando y como saben quienes ya nos siguen hace hartos añitos atrás el primero de septiembre Paua cumple ya siete años siempre cumplimos años el primero de septiembre así sí. que a ver con qué cosilla nos sorprendemos en esa oportunidad pero por lo mismo estamos moviéndonos por todas las redes que dispone Pago.cl. Y también estén atentos a las redes de Radio Power, porque se vienen cosas bastante interesantes. Así es. Bueno, a lo que venimos, hoy día estaremos jugando Battle Toads, que salió para Xbox y también salió para PC, cortesía de Xbox Play Anywhere. Además de eso, se encuentra en Steam, si mal no me equivoco. De ahí la Fonny me va a corregir, que se fue al módulo 2, que viene por, para ponerse más cómoda. Viene con la silla. Sí, viene con la silla. Y... La gracia del título es que esto, más que una remasterización de otros títulos de Battletoad, viene siendo como un refresco de la franquicia. Estilo caricaturesco también. Sí. Y en el cual eh, está enfocado al público más joven, se podría considerar, debido a que en vez de referenciarse a las situaciones de los 90, se refiere a las situaciones más actuales. Tecnologías de la época, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para sí. qué vamos a dar spoilers si primero hay que jugar? Sí. Dentro de la, del inicio eh, se puede configurar tanto la dificultad, como también conectarte con tu perfil y demás. Eh. Y la dificultad lo que varía eh, tiene tres eh, tipos de dificultad. Uno fácil se podría considerar, el otro normal que es el Toad. Y creo que al final el Frog parece que es la última dificultad. Y sí. en el cual, eh, aparte de que los enemigos duran más eh, Creo que no tienes la, la invulnerabilidad que tienes cuando eh, revives Exacto Pero bueno, por ahora, para no dar pena ¿En qué modo vas a jugar? Eh, normal ah, Me parece Aquí <risa> se pueden ver los personajes Está justamente Spritz eh, no, bueno, los, los Mal para... fan, no me mires a mí, tú eres el fan Tú eres la de los torpeos <risa> Estoy moviendo las redes, por supuesto. Sí. Bueno, me dejen en los comentarios también a cuál de las tres ranitas les gusta más jugar o que han visto jugar o que han tenido oportunidad de jugar en consola de generación del año de la piedra. <risa> <risa> Dejémosla ahí. Sí, porque este título salió tanto para Nintendo como Super Nintendo. Si mal no me equivoco, Sega, Sega Genesis. Entonces, ahí muchos podrán recordar en su momento. Ah, un detalle, este juego está en inglés. No. ¿Qué pasa para quienes no nos gusta tanto el inglés? <risa> batalla, <risa> Bien, gracias. Bien gracias. Bueno, no se sabe, una vez hay un parche futuro con el tema del lenguaje, pero... Todo quedan, veremos. Es que más que nada no lo hicieron. Yo creo que por un tema. Entre la pandemia y aparte de eso, por un tema de que se va a perder mucho humor referencial si es que lo traducen al español. Literal, claro. Claro. Tarrach, Pimple y Sitz. Esos son los personajes. Y aquí se puede ver un poco la, la gracia de Battletoads, que es uno de los títulos más reconocidos de up. ¿Qué es up? Beaten up son estos típicos de pegar y avanzar En el cual te enfrentas contra los monstruos que van spawneando, los enemigos más que los monstruos Buen combo y pata yeah. Y como se pueden dar cuenta, eh, en, este, en esta primera escena se explica más, más o menos los botones, cuáles son lo, las acciones que se pueden ejecutar. Y los combos que puedas realizar, de acuerdo al... Justamente ataque que vas presionando ahí. Claro. Lo que... Podemos decir del título, eh, debido a que hemos visto algunos streaming, eh, algunos videos también, pero aparte lo que estamos jugando es que el sistema de combate se ve bastante fluido su animación. Pero explica... a muchos les choca también el tipo de animación. Es cosa de gustos chicos, tampoco para muchos lo encuentran genial porque son nuevas generaciones y... no habían tenido la oportunidad de haber jugado una edición anterior son es las tendencias en sí. la actualidad se ha visto muchos títulos que juegan con la temática cartoon hay otros que les gusta más pixelar. Hay de para todo a nosotros estamos súper conformes probándolo y disfrutándolo así que... agradecemos por supuesto de Fox Chile que nos dio la oportunidad de estar ¿Digustando ¿De podríamos decir? Sí. <risa> el título Ahí está el sistema de, de de correr que tiene el juego El personaje Tu personaje tiene la posibilidad de correr en vez de caminar en lento Sí, pero aparte de eso, en combate el personaje no corre, sino que se desliza Ah, el dash. detalle, perfecto el, Este es el esquiva en el fondo Sí lo cual justamente previene que el personaje, que, el, uh, que los golpes sean exitosos, del enemigo... Es bastante simple su mecánica. Tal como dice, el juego es puro pegar y correr. Vamos a recolectar, que todo funciona el left Trigger, uh -huh. o Y con L. Vamos a ver... Para quienes recién estén llegando, eh, estamos transmitiendo desde YouTube, como pueden ver. Desde hace muchos seones que no lo volvíamos, desde el 2019. No, desde hace mucho antes. Seguro. Bueno, antes teníamos las transmisiones a través de Facebook. Sí, hablando de plataformas, sí. Facebook estuvimos más activo con los videojuegos el 2019. Todo bueno. para ir probando también y como ya estamos súper bien con esa plataforma, volvemos a Youtube y <ríe> así sucesivamente Sí, eh, eh, trataremos de, por lo menos la parte de los juegos, trataremos de hacerlos a través de Youtube los concursos los seguiremos haciendo a través de Facebook Sí. y los avisos a través de todas las redes sociales como también vamos a estar informando a través del portal así que estén bien atentos ahí Esperamos también tener más tiempo de difusión entre un videojuego y otro Por si les interesa darse una vueltecita más sí. de su experiencia Si les llama la atención el título Si lo han jugado O si tienen la intención de comprarlo También, también. A pesar de estarlo jugando a través de... Eh, Nexus, uh -huh. Estás jugando con control Sí, lo estoy jugando con control de Xbox mm -hmm. eh, Debido a que es más cómodo yeah. Y aprovechando justamente Cómo serían los botones Si lo jugara a través de la consola Porque la gracia de, de jugarlo con Xbox De igual Es que yo puedo jugarlo En, en la consola Y después es que, si deseo jugarlo en PC Puedo hacerlo y la partida queda guardada tiene un sistema de sincronización que, por lo menos hasta el momento, es bastante bueno. Como hay algunos que toda la vida han jugado con teclado y otros, toda la vida han jugado con control. Poder tener ese híbrido en la console, o sea, eh, en el notebook en este caso, es bastante interesante. Sí. durante lo que vayas pudiendo avanzar no solamente vas a encontrar escenas con esta vista tengo entendido que también vas a encontrar otras del tipo de, eh, reflejo y velocidad claro tal como él ha sido en la tónica de otros juegos de Battlefield, eh, tiene algunas escenas que son de plano 2D, o sea 3D que son de persecución porque tiene como este tipo de... A pesar de estar parodiando otro estilo de beat'em up, eh, igual tiene algunas modalidades icónicas. Es que son las esencias, no puedes quitársela de la noche a la mañana sin una justificación. Claro. te decía en temas de velocidad de la experiencia de juego haciendo la comparativa con super nintendo está muy acostumbrada a jugarlo con mayor velocidad entonces estos son por lo menos a nivel de espectador porque yo te veo en, este, en esta oportunidad jugando, no estoy jugando yo, que es lenta la reacción pero todas las, las combinaciones de cómo es que tú logras Haces en los momentos precisos Entonces sí puedes hacer el daño que corresponde Claro No es que haya un desfase en los ataques ah. No Es la perspectiva de uno ¿Es Y es porque eso? se tiene que realzar Creo la animación así. Con cada ataque Sean elementos, sea el fondo Y como también son los personajes principales Y los enemigos que te vayan apareciendo y aquí tienes justamente esto que tú avanzas corriendo para que no sea tan tedioso caminar Porque igual las escenas después siguen siendo un poco largas, entre transición entre los combates Hay un detalle interesante, ¿eh? te habla el tema del ranking un, Al costado inferior derecho Sí, el ranking viene siendo como un premio por el sistema de combate que tú apliques, En el cual... Reconoce si ha hecho algún movimiento particular, si es que ha recibido daño... En base a eso te, te hace una puntuación. Y la gracia finalmente es que en base a esa puntuación recibes algunas recompensas. Entre ellos puedes recibir... Eh, bonificaciones. Algunas bonificaciones o ítems secretos, el cual te bloquean algunas cosas. Quizás algún traje... Eso no lo saben, no. Pero tú tienes en cada misión, aparte de pasar la escena, tienes que ir juntando algunos coleccionables. Claro. Y esos coleccionables, eh, obviamente dependiendo de la escena eh, tendrá que verse si es que están escondidos, si es que tienen que resolver algún puzzle o bien si es que en el combate tienes que aplicar y, y hacer una puntuación casi perfecta Bueno, pasaste de de, de la letra D, de dedo, ¿De dedo? a S, que es súper... ...especial Especial Y eso es súper bueno Claro eso es porque justamente ahí había algún coleccionable escondido que son como esos diamantitos claro esos son a la larga los que debes ir coleccionando escena tras escena claro ahí volvió nuestro jefe igual son interesantes los fondos claro que y pasar como a callejones hasta como la alfombra roja literal con paráxis atrás, con platz claro, convengamos que aquí eh, la primera escena es como el reconocimiento de ellos como héroes que ellos son obviamente gente importante y se sienten así se sienten con toda la potestad de ser los que son los héroes del universo Y en el tema de la rotación de nuestros protagonistas ¿Esto pasa cuando se va dañando su, su barra de, de energía? Sí, cuando eh, la barra llega al ni nivel más bajo que, Cuando te matan últimamente eh, Tú cambias tu personaje por el, la siguiente rana Y va bueno, haciendo Sam. una rotación Claro No es que... Pero aparte tú puedes seleccionar ah, a tu toque. Bueno, yeah. <risa> y cada, cada uno de nuestros protagonistas tiene poderes y ataques bastante específicos. De acuerdo a su contextura también. Claro. Muchas ventajas se crean justamente cuando el personaje está aturdido. Si. Sí. ¿Estás viendo por si te sale algo, algo escondido? No, a las mosquitas. Ah, ¿verdad que las mosquitas son? Sí. Eso no lo habíamos aclarado en todo caso. Las mosquitas vendrían siendo tu fuente de energía. Tienes que comerte varias para ir rellenando tu, sí. tu barra de... Y aquí justamente lo que explicaba que puedes ir rotando los personajes. Perfecto. Ese detalle no, no había quedado muy claro. Ahora el título es Eso bastante entretenido en cuanto a sus gráficas Justamente para recordar lo que tiempo porque en, en las versiones de Nintendo o Super Nintendo eh, Algunos de los combos o algunos de los ataques exageran alguna de las extremidades La Por ejemplo aquí el pie que sale y todo peludo Puño oscura y larga Claro Aquí que cuando hace ese ataque se transforma en un primate. En un primate, no en un babuino, creo que. Sí, tienes toda la razón. que estaba viendo la contextura, sí. no veía los detalles del café. Los combos son interesantes, ¿eh? Sí, digamos que el, justamente cada uno de los personajes de los Toads eh, tiene algunos rasgos característicos que la... en cuanto a su ataque. Por ejemplo, Ratch oh. es como el personaje más normal, eh, el cual realiza los ataques promedio. Luego sea, está Pimple, en el cual eh, resulta ser bastante agresivo. Y por lo tanto bueno. es más lento. Te quedó uno. Sí, me quedó uno. Pero puede quedarme. No oh no. <risa> y Sitz que es el que se mueve más rápido. Pero también quizás el que recibe más daño. Claro. Las ventajas y desventajas de cada personaje. Claro. Y a la larga ahí uno ve cuál es el que te acomoda más para ir avanzando en la escena. ¿Sea por cambio o porque no te queda de otra? Claro. La idea si bien es ir recortando los combos, si no los recuerdas, asumo que apretando... No, como no. digo, este es un juego súper siempre en cuanto a los combos, porque al final eh, tú presionando dos botones es que realiza todos los ataques. Y de ahí, U para adelante, U para atrás, claro. media U. Pero aparte, aprovecha el resto de los botones para ir haciendo otros ataques. Ah, Por ejemplo, okay. para, en caso de que el personaje esté... Eh, cubriéndose tiene una opción para poder desbloquearlo tal como salió en el tutorial uh -huh. ahí justo mateo. ahí ya te queda de nada de ahí. ahí sí, con pinpool eh, el que justamente hace más daño por ser más corpulento pero será más lento pero justamente tiene el, no el. tema de que se mueve más lento, hace los ataques más lentos. <risa> <risa> okay. Está exagerado. Yikes. Ahora vamos a celebrar. échale Salón de la fama. Claro, recordando. No, si son los eres más grandes. Y ahora vuelan. ¿Cuándo nos perdimos? Que <risa> ahora vuelan. Claro. Todo exagerado. ¿Están con croma. Sí. <risa> croma es un fondo. Cualquiera no, no sabe el término, en su fondo en falta cual te sirve después para hacer postproducción ¿no? y agregar cosas interesantes. Um. We are We are yeah, y, se está hace súper incómoda. Ahí yeah. yeah, justamente explican que... Eh, como logré... Eh, un S, un A, un B, un C en cada pelea. Eh, la idea es que si hubiera obtenido A ah, en todas las peleas me daban un coleccionable más. ¡Ay, oh, el que te faltaba! Y aparte, y aparte había uno que me faltaba. ¡Oh! Pero bueno, ¿son detalles que se van aprendiendo? Sí. Y así lo tiene configuración para el siguiente set Y esta es como la, la parte Que eh, nosotros discutíamos Que podía utilizarse para un programa O un show de battle Battletoads Entonces claro Explican la trama que está detrás o un poco los detalles que se vienen de la siguiente escena. Sí, es cosa tuya si tú quieres pasarlo por alto o no. Claro. Pero en títulos como este, sí vale la pena estarlo viendo. Sobre todo que hay unos guiños bastante interesantes. Y aquí viene como el, los bonus. El cual hace masaje porque requieren trabajar, tener empleos de medio tiempo. Necesitan justificar sus pagos como todo un adulto responsable. Y aquí veo a Pimpul trabajando. Está en un spa. Está realizando los masajes de relajación correspondientes. Y aquí Yankee. y aunque no lo parezca es no está jugando a lo que yo hago diariamente <ríe> se siente está dentro de la simulación no sé me siento tan identificado oh. Oh. no pero entretenido estos guiños justamente Y la gracia es que justamente eh, a medida que vaya haciendo las secuencias eh, va obteniendo puntitos adicionales. Porque claro, como eran los antiguos tiempos, que del de arca de arcade del arcade. Con un golpecito. Claro. No, no, pero aparte de eso, el, tal como eran los arcades en ese entonces, eh, para definir quién era el mejor, estaba el tema de la puntuación. Oh, pero nuestro ídolo está entregando autógrafos. Claro. El máximo exitoso es rare, ¿o no? Oh no, es el asistente. <risa> sí. <risa> no. Porque el juego de los piratas de Rare es más popular. <risa> <risa> oh, pero estos son los guiños que lo hacen aún más entretenido. Claro. ¿Qué? Creo que sería Detalles como un culpulento dormido con un minucito pequeño De peluche no, no, sorry, oh, it's just rash oh, <tose> Un pañal Asumiré que pasó muchas horas en esto Y no sí. había tiempo para ir al baño <tose> Y el otro lo mira Y <tose> <tose> En todo caso, los subtítulos nosotros los pusimos más como referencias igual pueden tenerlo desactivado sin problema, si están acostumbrados. Pero por lo menos esta opción te deja un poco más abierto la posibilidad de entender el diálogo. el No, no, no, no, me perturba ese mañana. Mm -hmm. Mucho. <risa> Pero este... Uy, moquito. Eh. Pero el preámbulo a <risa> nuestra a siguiente serie. serie. Claro. ¿Qué tal son tus reflejos, no, Snow? ¿Depende de la hora? Depende la hora. ¿Esta hora? I've Después, eh, baby, mucho menos ágil que en la mañana. Turbos, <ríe> bueno, va a tener que estar bien despierto, te diré. De y hasta ahí nomás te puedo adelantar. Oh, me sueltan spoilers, no puede ser. Mientras tanto. Sí, mientras tanto. Recuerden, chicos, que tenemos redes sociales en Twitter, Instagram, sí, Facebook, remember, Facebook YouTube, Twitch. Y, y nuestro portal. Sí. ¿Sí? todos con. Da, da, poco iremos retomando Cada uno de los sitios y Mientras tanto pueden revisar Nuestro material a través de Facebook Obviamente visitar el sitio www.pagua.cl yeah. Y además de eso Estar atento en, en Tanto Facebook como Instagram En el cual también nosotros realizamos los anuncios Por ejemplo el anuncio que se realizó De este streaming que lo hicimos muy encima <ríe> Hay que ser Por honestos. supuesto en las historias a ese nivel de <ríe> de, de rapidito Pero... Trata, trataremos justamente de, de habituarnos a, a avisar con alteración de estar Tenés un poco más preparados. Tener correspondientes también para crear buenos hábitos. Sí. No, y bien ahí, ¿eh? agarrando ya el primer diamante. eso quiero que aprovechen de visitarnos el portal, porque aparte de los anuncios de Nintendo Direct que tuvimos el día de ayer. Eh, de los panes Sí. Entre ellos estuvo el Puyo, Puyo Tetris de SEGA, estuvo eh, un título de Square Enix. <ríe> el Final Fantasy Crystal Chronicles. Sí. Y ¿Cuál estaremos realizando reseña? Mañana estaremos revisando el material que contamos, gracias Square Enix. Y durante el fin de semana estaremos realizando una transmisión también de Catando Juegos Ese daremos un poco más de aviso porque este en parte fue que surgió porádicamente Y en parte estamos probando eh, justamente para poder eh, volver con Catando Juegos Pero si no, ¿qué es Catando Juegos? Para quienes no sepan de qué es esa sección y por qué hay tantos nombres, en favor A nosotros <risa> no nos gustan los nombres lo... Es que así nos catalogamos mejor sí bueno, catando juegos, tal como dice su nombre, la idea es probar los juegos. No, oh, ha dicho que. ¡No! Es ir probando los juegos que en los cuales nos llegan. Dar una previa de 30 minutos a una hora. Eh, más que nada para las primeras escenas y que para que tengan nociones de qué se trata el juego. Y además de eso, nos sirve un poco para dar preámbulo a las reseñas que tenemos realizando a través del sitio. Así es. ¿Y si de paso les engancha? ¿Dónde alcanzamos a jugar? Esperamos también darle una buena experiencia en cuanto a jugabilidad. Pero si le engancha lo suficiente como para también adquirir la suya en su consola favorita, genial, encima sí. es nuestra pena. Sí. <risa> bueno, y además de eso, en este momento estamos siendo invadidos, no por las motos, lo cual por lo menos los reflejos me ha ayudado un poquito más, eh, sino que de nuestra mascota casera, señorita Taiga. La casera, la casera. Sí, nosotros tenemos una gatita. Hace ya. Eh, tres añitos más o menos. Sí. Y ella es nuestra mascotita, nuestra gatita influencer. Ya, de vez en cuando, sin aviso, aparece nuestra redes de Instagram sobre todo. Haciendo alguna maldad. Oye, ¿qué maldad estás haciendo ahora? De hecho ahora estoy jugando con el cable. Así que estamos retándola, pero no, no nada malo. Vamos a.. Mi, mi, mira que hiciste! ¿Qué era lo que hiciste hacer? No, no tiene cómo huir, así que vamos a aplicar el tomado en brazo. Hable, hable para el público, señorita. ¡Oh! <risa> ya, listo. Vaya a tocar por ahí. Tiene muchos peluches por ti. Bueno, ya que hizo. Nuestra gatita taiga. Y aparte, puede que también aparezca salvajemente nuestro jefe, nosotros. Tenemos un señor omnipresente, no tan presente, pero cuando puede presente, que es una alpaca de peluche. ¿Por qué te preguntarás? Porque en los años dorados <risa> muchos foros chilenos tenían eh, mascotas emblemáticas. Y nosotros decidimos que podía ser un alpaca. Sí. Así que adaptamos eso a nuestra línea gráfica. De hecho la llevamos a los eventos más importantes que se realizan en Chile, pero por temas de COVID este año obviamente no salimos a ningún lado. Pero eso no implica que también nuestro señor Paua, porque por supuesto tiene un nombre muy creativo, eh, invada las redes sociales y esté haciendo algún concurso, por ejemplo. Claro. Así que también estén atentos por ahí con esos guiños Pero tranquilos que vamos a instaurar horarios y días Para podernos encontrar en cuanto a juegos Estrenos de programas Nuevas temporadas Registros de coberturas perdidas en el limbo también, ¿eh? Oye, sí, tenemos mucho material que debido a diversas situaciones no hemos podido Liberar. eh, liberarlo Y en el cual yo no creo que... Es que estén que, perdidos, no. es que el, el, los equipos también no nos han rendido lo suficiente como esperábamos Así que... Claro, y, y entre eso que también... Eh, que sacamos el material y demás, nos quedamos sin tiempo porque nos llega nuevo material y estamos siempre ahí Por lo tanto vamos priorizando y entre eso el material va quedando guardado pero trataremos de irlo liberando en la medida de lo posible y en la medida que también los equipos que ahora tenemos nos ayuden. Así es. Así que también agradecemos estas oportunidades, como las que nos da Asus Rock, el público gamers, de poder estar reseñando este monstruoso notebook Cephiro. ¡Sefiro! ¡Cephiro! en red, lo siento. G14. Sí. Sefiro. Mm. El mm está de más. El mm. mm. azul wow. rock Y si quieren tener una noción de qué trata, cuáles son sus componentes y características principales, ya hay una que en pago a se informando de ello. Como también quieren saber ah, cuánto ay, cuesta, sí. en el portal lo vamos a. O sea, en el portal está informado. No es que lo vayamos a. Mm. Eh, no lo vamos a decir ahora porque les puede dar un paro cardíaco, pero. Es una muy buena inversión para el 10% que quizás muchos aún no estén sacando y se estén reservando. Sí, porque entendemos la situación del 10%. Y estamos de acuerdo que la gente pueda gastarlo en lo que quiera. ¿Claro? O como también lo pueda guardar hasta X fecha y si al final tampoco lo quiere sacar. Eh, ¿tú? ¿tú? Todas son decisiones uh, válidas. ¿sí? ¿sí? Sí. Sí. Sí. Bingo. Ahora se viene Sí, aquí ya se viene más brígido. Trígido, diría yo. ¡Trígido! ¡Prígido! <risa> Ahí lo tercero. ¿Cuántas veces te has caído o has chocado más? Ahí Espérate que puedes aplicar el. Sí, sí, yo he aplicado los slides, pero bien. tiene un tiempo cierto delay y se podría considerar un cierto tiempo de refresco. Ah, esos es son un importantes importante. A Entonces, ¿eh? si lo ocupas, eh, tienes que asegurarte de que no lo vayas a necesitar inmediatamente. Bueno, esos son detalles a considerar a nivel de tu personaje. Porque esto no es a nivel de juego, es como. No, sí, es independiente. Tienes. Tiene un tiempo que no en el cual puede, no puede ocupar. justamente claro. de, de la habilidad. Pero va súper bien. O sea, ha recibido un montón de no. golpes. Pero en temas de juntar los ítems de diamantes. Ah, sí, que es justamente lo que me he preocupado de juntar los diamantizos. Para que no pase como el lado escena de ¡Ah! escenario. <ríe> que. Que después tenga que. ¡No! Manco. <risas> que tenga que lamentar que no recogí todos. Pero lo entretenido es que te guarda un checkpoint hasta. Es justamente la mitad de lo que ya has avanzado. La primera era una especie de. Eh, introducción a. a sí. esta modalidad. Era un poquito más simple. Sí. Claro, ahora. La velocidad va en aumento. Sí, la música también. Eh, Sí, apaña bastante y, buena. Y, sí, y ahí indica que justamente estás como en el área más difícil. No, no puedo hacer el, el deslizamiento hacia el lado porque eh, lo necesito para después volver Por eso no hay que abusar porque después estás muy lejos, no te puedes recuperar. Entonces por eso no tienes que irte quizás tan a los extremos. Sí. Ahí sí. Bien. Ahí está el checkpoint. Ese, ese es entretenido. No alcanza a ver mucho de eso por otros lados, pero. Es bastante hipnotizante. Sí. <risa> Tienes que tener bastante concentración. Tener la mirada fija en no distraerte con elementos. Además, que muchos elementos visuales distractivos. Sí. Distractorios, perdón. Disruptivos. Sí. Todavía, ya se pone más, más difícil. Ahí ya tenía la duda si podías agacharte o no. Pero creo que no. No, no, te podías agachar. Gracias por <ríe> sacarme de esa duda. Oye, bien, ¿eh? ¿ah? Pues menos terrible, Porque esto es como la introducción, ahora se viene la... ¡Oh, buena! ¡Auch! <ríe> sí! Son más cortas pero más rápidas. Sí. Asumo que eh, por experiencia del control, a medida que vas estrellándote ¿es donde vibra o cuando pasas... Cuando te mueves también, cuando pasa un portal. Tiene harto feedback el control. Perfecto. Hola, bueno, enseguida chiquillos, aprovechen de dejarnos sus comentarios. ¿Qué es lo que opinan del título hasta ahora? Si han llegado hace poco, aprovechen de dejarnos los comentarios, aprovechamos de leer también sus dudas. Bueno, y por lo que estoy viendo... Se pegó. Sí. Se cayó el streaming. Qué bueno que lo estamos grabando. Así que lo estaremos subiendo la, la versión cortada porque... ...deseamos mostrar la calidad del juego y nos sirve para reseñas. De, sí, de hecho, es justamente el material complementario. Por si no queda del todo claro y sin dar spoilers en, en el artículo mismo preferimos que también puedan vivir la misma experiencia que nosotros estamos disfrutando ahora y aprovecho también de, de invitarnos a que visiten nuestras redes sociales tenemos instagram, twitter, facebook por donde nos están viendo ahora, youtube y también twitch Posiblemente que quizás tome Twitch. Aquí te dejaré esto en YouTube. Vamos a estar ahí probando algunas cosillas también, pero obviamente estaremos avisando con un mejor timing. Para que estén tranquilos, para que si les interesa la próxima eh, catando juegos que estemos realizando, se den una vueltecita si han tenido la oportunidad de jugar el título que creo que ya lo habías comentado ya o todavía no habías dado spoilers. No, no había dado spoilers. Entonces no lo daré todavía porque una vez esas cambiamos dominio Pero por lo mismo trataremos de instalar eh, horarios Mejores avisos Sí Y también días fijos Sí, lo estaremos tratando de subir eh, Porque también va a depender de los juegos que nos lleguen Actualmente sí tenemos algunos títulos que vamos a estar reseñando Que próximamente van a salir o ya salieron como también eh, versiones que tenemos guardadas de antaño un uh, Scott Tigre quizás oh, sí. Chiquillos, hay que alimentar una gatita muy linda acá, pero si no la alimento, puede que deje o ahora. <risa> ¡Vuelvo! Y ahí está el movimiento del chique. Con el cual justamente tú eh, bloqueas a tu enemigo o los lo paralizas. De dejarles un hermoso sonido Bueno, quizá no se escucha tan bien Sonido de la gaseosa la ¡Gaseosa! Es que... No estamos tan acostumbrados a hablar tanto no. <risa> Y eso que vivimos juntos y hablamos a diario Pero no es lo mismo que estar hablando <risa> mientras hacemos... Claro, bueno, so, son detalles que tenemos que ir puliendo otra vez Pero... Las comunicaciones son interesantes por lo Hemos bueno. podido soltarnos un poco más gracias a los podcasts. Oye, sí. Me extraño hacer podcasts. Y se viene, tranquilo. Y también, tanto el material de la primera temporada, como fechas para una segunda temporada. Tengo entendido por ahí. No más diré. Ah, nomás dirás Sí, huyo <risa> Tire la bomba Ahí, se fue y me dejó la bomba Que Ustedes nos ven esto, pero nosotros vivimos en un loft Entonces tenemos las cosas de un lado a otro Y literalmente estoy corriendo de un lado a otro Sí, es que... Como tuvimos que hacer la emergencia de la transmisión Así es Empezaron a estar cerca del router. En eh. mi caso no, Snow eh, yo lo tengo con, con su eh, gaseosa correspondiente. Yo también tengo la mía, que es un poquito más sana. Pero igual tiene gas. Claro, es, es de agua. Agua mineral, ya. <risa> agua de ojo. Agua de ojo, pero con un gas. Pero bueno, detalles de, de nuestra hidratación bueno. interna de comentarnos, si ¿Sí han tenido oportunidad de probar el título en alguna consola anterior, si lo han enganchado quizás por los trailers previos que habían. O si sea, tienen pensado más adelante también Civil, lo quizás no ahora, es totalmente válido. Y nos dejan ahí sus comentarios. Ah bueno, y hablando de contenido de Paua No solamente tenemos contenido de videojuegos. De hecho inicialmente el proyecto era Panoramas Sí Pero fue evolucionando a eh, videojuegos, tecnología, conciertos, música, cine Así que nos fuimos ampliando en ese sentido Pero nosotros tenemos la particularidad de que no muchos pueden seleccionar El contenido que quieren transmitir a nosotros nos gustan muchísimas cosas de muchísimas marcas <ríe> y desarrolladores pero podemos oh, darnos ese mira, gustito ya que el y hacer proyecto es propio sí ese es, mm -hmm. es lo bonito entonces Yo podemos comunicarnos a nuestra más más más. pinta y sí. sí, sí, un mensaje de todas maneras queda aquí hasta aquí hasta que y que para mí que tenemos un sello personal cuando son reseñas de videojuegos o de algún producto tecnológico, también de una cobertura que la extraña mucho, <ríe> cuando llegan los conciertos de equipo. Eh, sí, también cubríamos conciertos de equipo. Eh, también de cine, y eso lo estamos retomando hace poco, ya que varias distribuidoras están haciendo funciones digitales. Sí, eh, un poquito complicado el tema de los. Claro, porque tienes que chocar en parte con la piratería Se puede prestar Y quizás por la misma cuesta un poco soltar Pero para eso hay que confiar Así que agradecemos a quienes nos están dando de a poquito la oportunidad Y si se dan una vuelta por la sección que tenemos en Paua Costado izquierdo superior Hablamos tanto de películas que se estrenaron, obviamente no en los cines, mm. sino que en plataformas digitales, como también las que se vienen o las que nos han soltado un tráiler, fotos, backstage detrás las escenas, la oficial. Oye, ahí nos muestran que los enemigos son brutales. para justamente combatir porque. Me Re daño -re un poquito y al tiro. Al... Igual el repertorio de movimientos es súper amplio y igual encuentro que no es tan fácil. Come las mosquitas, come las mosquitas. Sí. ahí porque las mosquitas se van muy bien Yo me perdí un poco entre vuelta y vuelta. La escenografía a la que estás ahora simula ser un parque de entretenciones. Sí. Perfecto. Porque tenía dudas si estabas en calle-calle o. No, este es un parque de diversiones que se encuentra. Por ahí, <ríe> detrás del basurero. Su cosa loca. Claro. ¿Cómo llegó? No lo sabemos. ¿Y ¿Hacia dónde lo lleva? Mucho menos Y ahora que podía avanzar otro poco más, ¿Y ya está en la tercera cena Sí, pero sigue siendo el primer... Ah, oh, ok. Ahí me comentabas que ahora los personajes, los enemigos, tienen mayor resistencia. No, ¿O eh, Tienen mayor... Eh, eh, hacen más, hacen más daño? daño. Ah, ok. Ahí, por ejemplo, <ríe> casi lo matan de una. Poquito. Pero no siempre aparecen No Claro, lo complicado de estar intentando recuperar con las mosquitas Versus todos los mosquitos que están atacando Claro, que okay. ocurren tantas cosas en la, en la escena Que tienes en, en que estar simultáneo. preocupado Exacto, entonces... Bueno, y para eso este juego se puede jugar de hasta tres personas si no lo ¿Representando uno a cada. ranita? Sí. <risa> Ahí tengo que revisar los detalles. Pero justamente la desventaja que tiene este juego, lo cual tuvimos que verlo al inicio, es que el multijugador no, no es en línea, es solamente local. Bueno, veamos quizás esta misma semana Como se sabe, una vez que lo dejamos hasta, hasta esta escena Y a ver si probamos un poquito más de avance, pero con segundo control Claro Y tendremos que ir probando, pero... Haremos sus pruebas internas primero por si... Vale la pena mostrarlo en el streaming o no, damos paso al, al siguiente título, derechamente Aprovechemos de invitar a quienes nos estén viendo en estos momentos Que si tienen alguna duda de las habilidades de cada uno de nuestros personajes principales Como también de la jugabilidad en general, la experiencia del, del título de por sí Aquí eso no te puede dar pequeñas primeras impresiones al respecto Como también si ya has tenido la oportunidad de jugar este título con anterioridad ¿Te ¿Salió esta semana? Sí, no, salió no, la semana, semana pasada. pasada perdón ¿Y si también has llegado hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde estás jugando? ¿No? Si te costó mucho, si lo jugaste en otra dificultad. Mira, estoy jugando en dificultad normal. Este es el acto 1, escena 3. De por sí, entender los controles cuesta un poco. Pero como son diminuciones rápidas... Claro, igual son, son si combinaciones era... rápidas que igual uno se va adaptando, Exacto. pero digamos que alguno de los monstruos necesita solamente o solamente cierto... recibe cierto tipo de ataque. Yeah. Entonces, por ejemplo, estos que son más masquillos, tengo que esperar a que él ataque y que quede confundido para que pueda recibir daño. Si, por ejemplo, intento atacar, no, no recibe daño. Pero si él choca hasta el fondo, claro Queda aturdido y esa es tu oportunidad Mosquitas Bueno chicos, siempre es recomendable que si van a jugar como nosotros en un PC o un notebook y con el híbrido de estar jugando con el control Esta es lección de vida Siempre tengan cargadas Pilas o baterías según como tengan eh, la conexión de, de carga de su control Y tener dos Bueno, nosotros estamos utilizando pilas recargables Tener otro par a mano Porque a veces nos pasaba en transmisiones Que se nos cortaba el control Y teníamos que estar dando vueltas en círculos para ¿Y las otras Sí, hoy terrible Así que esas son lecciones de vida Siempre bueno tener un par recargable a mano Aunque se pueden dejarlo conectado derechamente al alimentador ¿sí se ve? O si tienen batería que dura muchísimo más gentil Bien, mejor Más precadito, dale Como mini fragmento de la escena justamente te genera una dificultad visual si sí. que es justamente la idea no sé si mi imaginación o mientras más te adentras más como elementos hay bien al frente nuestro si sí. que empieza a complicarse la visualización bien. Igual has durado harto con... No puedo pronunciarlo. Con pimple. Y sí, decir sí, pimple. Pimple. Pimple. Los pimple de la... Los Pimple Pimple, pimple. Allá, ¿O ellos son los que llegan hacia aquí? Ah, pues ahí te muestran que el límite de rana en este caso no solamente sirve para comer las mosquitas y recuperar tu barrera de vida, sino que ir saltando dentro de lo más profundo de la escena. Claro. Pero ahí tú te enganchas con las cadenas. Sí, que hay unas cadenas que están colgadas. Sí, sí, veo Necesitan... Lo cual permite que te puedas mover entre el mapa. Wow. Sería interesante, pero quizás más difícil que cuando las estés pegando se caigan por los costados de... Para nosotros serían atrás o adelante. Sí. Claro. Como era en el Killer, cuando estaban, <risa> cuando estaba en cuando están en los edificios, en el caso ahí, todo lo arrinconaba hacia, hacia el lado, pero... Ya sí. en... claro, recordando un poco la escena de The Pit. Mm. Pero quizás lo haría más fácil así. Y la dificultad justamente es que te los tengas que echar... Los tengas que derrotar eh, en la misma barrera. En la misma barra, perdón. Claro minúsculo no el espacio ¿no es como para llegar y caerte? no el, el mapa evita el que te caigas por supuesto si ya no son personajes grandes como mini jefes son bastantes pero un bien poco rico. Mm. Lo bueno es que una vez que te acostumbras a los controles no es tan difícil como, como se ve Pero aún así, al, al inicio cuesta, cuesta acostumbrarse a los controles En el sentido de que, eh, como tiene esta parte didáctica, de que cada enemigo es débil a un tipo de ataque eh, Tienes que ser un poco más estratégico, mientras esquivas sí. Porque justamente se vuelven bastante nuevos Sí, de hecho... tienes ahí por lo menos de dos tipos omitiendo a los grandulones que chocaban de extremo a extremo que ya no lo está. sí, lo bueno es que por, por lo menos te dan la oportunidad de que si, si el personaje está a punto de quedar noqueado eh, queda como aturdido no es que ahí por ejemplo comillas, muera entonces cualquier ya eh, no lo golpe usar más, claro. debería poder derrotarlo sin colar Yeah. tener personajes bastante eh, alternos, uh -huh. No se te vuelve rutina. Rutinaria la acción. Por lo menos, claro, no, no se vuelve rutinario y eso es bastante bueno para la gente que está acostumbrado al pitch. Sí. Porque si se soniran muchos del mismo ya empieza como a... Uno se empieza a cabrear un poquito? Claro. Pero aquí tienes que estar mucho más pendiente de varias, varios tipos de acciones porque son diferentes ataques los que te llegan también. Como tú los que tienes que dar a personajes en específico. Claro. O Entonces sea, no es el golpe, golpe, golpe eternamente, sino que vas haciendo combinaciones según sea el enemigo. Y es parte de la estrategia que finalmente intenta promover esto. Mm. No, pues tiene la barrera. Ah, casi. Ay, súper Ahora que estás más acostumbrado a los controles eh, Veo también que has perdurado más con el mismo personaje Sí Uy, oh, tienes como alter, alternos uh -huh. los, los ítems Y aquí tienes como el puzzle en el cual... Pero es como 8 bits, o sea. Parecido. O sea, no en 8 bits, es como. Una simplificación animada. Sí. Porque estoy como hackeándolo. Ay, ton hacker tú Justamente muestra que estoy en el acto 1, escena 4. Vaya. No nos hemos querido dar más spoilers al respecto, entonces. Desconocemos cuántas más nos quedan aún por por recorrer, sí. No te nosotros. feedback. pero no nada. A lo tuyo, hackerman. Uh, uh, uh. Y hey, tengo que esperar que se abra. Uh, oh, qué entretenido. nada avance ah, muy rápido ahí es otra. que tiene dos pegadas ahí ta te hacen para que se tire lo más posible para que me dé tiempo para cruzar ahí oh. es paciencia y paciencia, diría yo sí, ella. sí. Uno tiende a ser ansioso sí. y adelantárselo con, con la escena eh, dos más atrás, podríamos decir. En el tema de la velocidad. Bueno, igual yo creo que ya vamos a llegando al, al final del streaming. Por dos razones. Primero ya estamos cumpliendo la cuota de una hora. Llevamos una hora veinte. Sí. Pero considerando todos los problemas técnicos, es que quisimos dar un poquito más. Y además de eso, porque BTR, una vez más, nos ha fallado. Y se cayó varias veces el streaming. Sí. Bueno, lo único bueno es que, como bien nos decía, anteriormente estás grabando de todas maneras tu experiencia. Claro. Así que todos esos saltos feos al final los vamos a dejar en una sola pieza. Cinemática Claro Quiero decir de arte Pero Ajá. ya era mucho <risa> Bueno, para quienes nos encontraron Muy parlanchines Comprenderán que hay dos maneras De disfrutar el juego En total silencio O estar contando anécdotas Relacionadas a el juego O al proyecto Creo que por ahora Hacemos un mix Sí <risa> pero la idea de estar conversando es que eh, puedan hacernos sus consultas o más bien también comentarnos sus impresiones en cuanto a, a lo que estemos hablando en realidad sea el tema que sea pero sentirse acompañados y recibir esa compañía de vuelta que ha sido la tónica que hemos hecho en casi todos los streaming que hemos realizado durante todos estos años Claro, porque por una parte es ver al jugador todo el rato callado viendo cómo juega. Ahí tú estás viendo literalmente una cinemática jugable del videojuego, pero... Por lo menos yo soy de los espectadores que me gusta ver al narrador jugar. Que esté comentando sus impresiones y también contando alguna que otra anécdota en lo que avanza la transmisión ah, no, no, no. Y justamente estos tipos de comentarios son los que llenan vacío cuando Snow está muy concentrado o en mi caso que esté transmitiendo <ríe> Yo estoy muy callada y Snow me apaña Dando algún informativo O próxima actividad a realizar Agradecemos a todos quienes han podido pasar Independiente de las dificultades técnicas En cuanto a, a las caídas Gracias Peter ¿Sí? <ríe> Por ser tan tú Quien <ríe> como tú que se cae toda la conexión. <risa> ok pero trataremos a futuro de ir mejorando esos detallitos, pero quisimos darles una mejor experiencia. Sé que podemos aún mejorarla más dentro de lo que nos queda de tiempo con esta maravilla de virus. <risa> Coronavirus. VIRUS <risa> ¿Qué Así que sé podemos sacarle aún más partido. Sí, y la, mientras tenemos realidad, el equipo para reseña que... también le vamos a sacar más provecho. Sí. porque es la idea para la reseña. Sí, hay algunas cosas que no hemos mostrado mucho porque estamos inmersos en el notebook, pero ya, ya vamos a reflejarla a través de las redes sociales. Así es. Creo que terminando este nivel vamos a finalizar la transmisión. y que muchas gracias a quienes pasaron independiente de que se hayan quedado un ratito se hayan quedado todo este ratito ¿no? sí, de formas, sí de todas formas de todas <ríe> formas estar nosotros. como eh, iniciamos. este video lo vamos a subir aparte ¿no? sí para que vean toda la transmisión sin problemas y sin los problemas de calidad sin los diferidos y saltos locos va a quedar una calidad bastante buena así que nos va a quedar con un gusto amargo Ah, Como spoiler, dentro de lo que nosotros publicamos en el portal, siempre ahí están como los próximos títulos que vamos a estar jugando. Sí. Así que si se dan una vuelta y le llama la atención algún título que le dimos la información respectiva. Ahí aprovechen de, de comentarnos en las redes que tenemos de pago.cl para también prepararnos como corresponde y fijar un día a jugar. O sean los títulos que hay, bueno los que hemos informado en el portal, pero también nosotros somos super nostálgicos, así que podemos estar jugando con alguna consola de generación prehistórica. Sí, ahí buscaremos nuestros métodos para poder obtener la consola. De hecho, Obtener. De hecho, eh, yo estoy con el gustito gracias a unos anuncios de Street Fighter 5. Uh -huh. El 5, ¿verdad? Sí. O el 6. El D5. Eh, ya. Yeah. <risa> no siento confusión. Que anunciaron que el personaje Akira de Rival School va a estar ahí como del dentro de otros personajes. Y a mí me hace sufrir con... Porque han, han mostrado personajes como a, a Batsu, a Sakura, a Kinata, ahora a Akira de Real School. Entonces, sufro mucho. Por lo mismo, eh, mi ansiedad está pasando seriamente a jugar en School. jugar Real School, jugar Real pero como corresponde, desde los lo primeros de, de Play y algo. Hasta los de drinks. Así que son, son planes futuros, pero espero que los fanáticos de Real School también entiendan mi.. <ríe> mi frustración por jugarlo otra vez. <risa> es un título muy bueno. Se vienen más títulos también con Juan. Sí. Muchísimos más. Muchísimo. Así que estén expectantes de lo que sea. Agua. La alegría ya bien. Clas. <risa> Clas. Okay, back to you know the que brindo, brindo, brindo. A ver si podemos swallowed más. Bueno, nosotros sabemos también cuando cumplimos la cuota de transmisión correspondiente o de haber avanzado en un, en un videojuego porque nuestra gatita se pone atrás del equipo y empieza ya como a catetearnos que nos vayamos a dormir. Por lo menos que le demos atención, porque sí. dormir dormir ahora, olvídalo, son las 10 y algo recién La edad, no me lo sé No esa no. <risa> es tiene frío Esa es que la claro. es que atención Los gatos son mayores Hay que quererlo? ¿no? Uh -huh. De hecho está viendo las sombras abajo como tenemos varias opciones próximamente también vamos a picar el sistema de votación para que nos ayuden también a elegir porque no, no sé por nosotros jugarían un montón de cosas pero también hay que ser más, más selectivo y que... claro que puede ser de mayor interés exacto tengo entendido que con facebook con twitter y también con instagram tenemos un sistema de votación así que vamos a ir probando con diferentes títulos para hacernos una, un listado un ranking de lo que tenemos de lo que se viene y en qué orden deberíamos continuar sí aparte de obviamente cumplir a cada uno mm -hmm. <risa> dentro de las fechas estipuladas Pero dentro de lo que hemos podido transmitir hasta ahora he visto tu evolución y no eres manco certificado <ríe> Tengo que poner un cuadrito ahí para ti no es manco Uy. para ti no te ha costado te, te has podido acostumbrar cada vez más a los combos así que en ese sentido Sí, todavía, todavía no... me cuesta coordinar un poco el tema de los enemigos pero no te quedas pegado en la escena Hmm. Ni muriendo como mil veces, sino que igual has ido avanzando a buen ritmo. O Entonces sea, no se vuelve tan tedioso en ese sentido de la transmisión. Sí. Igual, no, una vez que ya esté acostumbrado, quizás <risa> se lo pueda repetir como el, el Speedrun. <risa> Pero es algo para hacer la primera vez que juego tiro. Y en parte también ayuda a la dificultad. <risa> Estoy jugando. Porque si tuviera la edición extrema, yo creo que estaría... Todavía pegado al pilota. Yo creo nivel. que la transmisión de media hora. Y muy frustrada. Sí. Me ah, quería preguntar, eh, elementos de la escenografía. ¿Cómo te afectan? Y aquí justamente un enemigo que es de ataque eléctrico. Sí. Me acabo de confirmar ahí por ejemplo lo toqué por accidente me estaba atacando ah, aunque me... estés en piso sí. sólido no en el agua porque creo que en el agua va a ser peor confirmado <risa> claro porque hay, hay enemigos que dependiendo de la escena potencian aún más su ataque Y otros que no son puertos, ¿no? no son... Tienes que dedicarle su tiempo a debilitarlo claro aquí es que tienes varios chiquitos entonces... y todos se te van lanzando encima Entonces resumidas cuenta cuál es el personaje que tienes que echarte sí o sí al ataque eléctrico claro, aparte está el dolor helado que tiene un predictivo y molesto y se pega y se está equilibrado en el sentido sí. no es que solamente haya uno en particular pero ese justamente en particular te, te limita movilidad con el que te tiran los helados de proyectil tú puedes moverte un poco pero sí. con el eléctrico estás limitado a dos extremos y nada más ¡Qué hambre! O sea, puedo liquidar el que salta. ¡Las mosquitas! ¡Las mosquitas! ¡Muy bien! Ahí ya se ven. Oh, solamente son de esos. Que igual te favorecen que eh, ciertos enemigos en darte en este caso ítem de recuperación, como las mosquitas, sí. para poder ir sanándote, aunque sea un poco. Aquí, justamente, tengo los tres que son puro heladeros. Los proyectiles que te tiran son como eh, bolitas de nieve, o sea, bolitas de helado Sí ¿No es que te tiren como helado en paleta? No Bueno, igual entretenido los ataques de en los enemigos, entonces, okay, Y no es que te complique el, el. comprender el ataque, sino que es muy referencial. Sí. Sí, es solo bueno que los combos aquí es sumamente simple. Uh -huh. Entonces, igual está pensado para la gente que no está tan acostumbrada a los bitten up, para que se puedan acostumbrar rápidamente. Sí. Y aún así tiene su grado de dificultad el. el. el poder controlar los movimientos porque aparte de estarte acordando cuál es el movimiento tienes que acordarte las situaciones por las cuales el movimiento funciona con quiénes el tipo de escenografía también claro pero en particular con quiénes oh. ahí tienes que volar Va a esperar a que estén más lentos a no, tengo ahí. que esperar a que llegue el y podría decir el, la base uh -huh. ahora y ahí estar moviendo yo creo que perfecto y claro como no hemos avanzado más estamos todo toda retroalimentación en el momento De hecho aprovechando la transmisión también mostramos como la, las primeras experiencias que impresiones que tenemos del título. nos quiere echar también porque está empezando a jugar con los jamecitos y... Sí, ya, está diciendo Ya, pues quiero esa ya voy a dar la atención Y es algo mudo, así que no creo que ya que lo está apretando y no le da así no sé que... oh, tengo tanta hambre que tenga que Mawuiar y los escuchemos, pero ya está ¿Será? señoras y... así que... Atenta los últimos minutos de transmisión, agachan dejando chiquillos sus comentarios, que les ha parecido el... Eh... El avance que ha tenido hasta estos momentos, nuestros comentarios respecto a A la jugabilidad. Algunas comparaciones que nunca van a ser comparaciones, probablemente tal, porque hay muchos factores que varían. El tema de generacional entre consolas, mm. la visual. Lo que sí quizás pudiésemos comparar sería eh, la banda sonora. Sí, es bastante singular, está, está muy orientada al rock Si nos pueden dejar en los comentarios, de chiquillos, porque eh, yo no, no, no tengo a mano para buscar Pero si están ahí, bien, gracias Y si pueden corroborarnos si el OST está disponible en Spotify Ya que en la actualidad hay muchos títulos que tienen su, su OST completo, su banda sonora completa en, en Spotify o plataforma streaming musical similar no. para poderlo jugar o sea para poder jugar para poderlo escuchar con mayor atención porque entre simulación de golpes por favor no no se burlen eh, distrae un poco y uno igual quiere escuchar las canciones o las melodías en cuestión nosotros no hemos pegado tardes completas escuchando ese videojuego y es porque ameniza Nuestros respectivos trabajos así. Bien. Poderlo disfrutar en una plataforma ya es un hecho en la actualidad. Y si lo liberan de manera oficial, mucho mejor. Es más legal. Es legal. La legal, la bullying. Es verdad. Sí. Así que si no, buscaré mi celular y me pondré a googlear y dentro de un ratito más corroboro bueno, a ver si alcanzo antes que finalice la transmisión. De los heladeros Bueno, estoy googleando Y en primera instancia sí aparece Pero ahora voy a corroborar si Son covers Si algún fans lo hizo un Respaldo Que no corresponde Pero si es oficial Obviamente lo vamos a añadir también A lo que es la reseña Sí, ya. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Esto fue las primeras impresiones de Battletoads. En el cual pudieron ver un poco de los primeros niveles. Es sumamente largo. Para Xbox One. Para Xbox One. one eh, Juan. One, one. Y también <risas> se puede jugar en PC gracias a Xbox Play Anywhere. Yeah. Eh, Solo estuvimos jugándolo en... Zephyrus ¿Dónde sí. <ríe> Rock Azurrock Zephyrus eh, G14 uh -huh. ¿Cuál es el último no? Que ha Bingo. lanzado Bingo. Asus Bingo <ríe> Ok <ríe> Y De sí De ser un monstruo Pequeño? Sí, es, ba es bastante cómodo y da Una... bastante potencia. Me gustó bastante. Per pero eso da para material de otra reseña. Tiene 14 pulgadas, es pequeñito, pero es eh, poderoso. Claro. Del juego, bastante entretenido. nos queda pe bastante pegado ese que sigue jugando. Eh, el tema de la animación igual era como algo del inicio, pero a medida que avanzamos ya no cobraba tanta relevancia, no, sino no. que los escenarios eran largos. Fueron bastante largos. Y... Eh, sí, igual, es cierto, aún lo terminas, sí, igual sí. el, el miedo que teníamos inicialmente de las mecánicas sí es bastante fluido el sistema de combate eh, teníamos miedo de que cuando se dio la impresión del Gamescom que se liberó una demo del año pasado claro, hablando un año atrás sí. claro eh, Mostraran el título un poco tosco... Que era bastante lento su movilización... Mm. Sin embargo, igual ahora como que... Tomaron parte de ese FIPA para acelerarlo un poco más... Para que no se viera tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Que se viera fluido en su movimiento... Pero que de por sí no sacrificara... La velocidad de combate... Que es justamente característico del Battle Talks. Y por lo mismo también... Si buscan mayor dificultad o menor dificultad hay tres modos y eso es bastante cómodo para quienes son súper ocasionales hola <risa> para quienes ya han tenido experiencia con consolas anteriores hola hola <risa> o para quienes ya son los hardcore, metal, power y wah, y necesitan jugar la versión cabrona cabrona claro, sería, la definitiva eso sería nuestro señor power Claro, las paquitas, las paquitas, da vueltas sí. así, vendado, sí. Durmiendo. <risa> Más allá de eso, eh. Podemos decir que el título cumple con la expectativa de los fanáticos. Quizá el, el sistema de animación sea lo que más choca o si, es el, el humor. Pero aún así eh, queda abierto gener, para generacional, que, es generacional. que queda abierto para que la gente que no conozca el título pueda disfrutarlo. Te puede gustar como no te puede gustar. Nosotros no podemos dar impresiones finales aún porque recién vamos eh, o a sea, claro. sí. <risa> en el capítulo 1. Entonces lo que sí eh, se nota bastante la falta de que pueda jugar cooperativo en línea el cooperativo local si bien puede mandar eh, no es una alternativa viable en tiempo de cuarentena a menos que <risa> vivas con la familia encerrada o vivas con la pareja o con algún pariente con un primo hermano y se dé claro y ojalá a futuro puedan liberar algún parche en el cual se pueda cambiar el idioma a español no, no necesariamente las voces. No, no, basta con que el menú, lo demás esté en español. No es una demanda porque eso queda abierto para cada uno, pero sería bastante agradable para que justamente los más chicos puedan disfrutar del título. Los hispanos, los eh, Latino... los chicos hispanos. Hispano parlante, hispano Latinoamérica. Sí. Eso son nuestras primeras estaciones aquí en Catando Juegos. Soy Snow, acompañado Soy... con Funny Chan. Sí, -chan, hola. <risa> Agradecemos nuevamente a la gente que ha visto esta transmisión en diferido y también a la gente que participó antes de que se cayera el streaming. Sí, y también bienvenidos sus comentarios cuando nos estén viendo ya la versión completa, la versión full. Sí, sí, lamentamos en todo caso que nos hayamos tendido durante el inicio, que estábamos terminando de configurar y, y varios. teníamos que nuevamente también. Sí, así que un gusto haber streameado nuevamente luego de mucho tiempo. Igualmente no, trataremos de hacerlo más periódicamente y vamos a dar muy bien los avisos para que no se los pierdan. Sí, eso chicos, nos vemos en otro streaming, si nos escuchamos bien, también cortesía de HyperX que hicimos reseñita de su micrófono, bastante bueno. Ay, hermoso la calidad del audio, así sí. que nos escuchamos full, no sé. sí Así que, de nuevo chicos, muchas gracias por vernos y nos estamos eh, sintonizando en otra transmisión, ojalá en unos días más, ojalá. Si no, estaremos en un futuro. Pero Eso avisaremos, avisaremos, estaremos avisando. Eso chicos, muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Chau chau. Bye bye.